El Gobierno Nacional no solo garantiza los recursos del Fondo de Pensiones, también una rentabilidad mayor a la que actualmente reciben las AFPs por otras inversiones que realizan. El ministro de Economía, Luis Arce, explicó que el capital está garantizado por las garantías que presentarán los agroindustriales, además de los fondos de garantía que se tienen en los bancos y otros 50 millones de dólares que se invertirán en otros instrumentos financieros que permitirán obtener una rentabilidad que garantice el capital. Aquí vamos a prestar a un rendimiento, porque así hay que verlo desde el punto de vista del fondo, un rendimiento que me va a pagar 9% al año si es un capital de inversiones o de operaciones, ¿verdad? Y un 7% si se trata de un capital de inversiones. Es o no es negocio para el fondo. La estructura financiera que elaboró el gobierno nacional para el apoyo al sector de los micro, pequeños y medianos productores del Oriente garantiza los recursos que están en el fondo de pensiones. Tan solo las administradoras de fondos de pensiones destinarían 150 millones de dólares, que significa el 1% de 14.172 millones de dólares que actualmente están en el fondo de pensiones. Y si no generamos mayor rentabilidad a este fondo no vamos a tener pues una muy buena pensión. Entonces de lo que se trata es que el éxito que se tenga en estas inversiones de los fondos de pensión es el éxito de nuestra jubilación de mañana. El sistema integral de pensiones incorporó un elemento que hasta el 5% de toda la cartera que tiene, que administran hoy las AFPs, que mañana administran la gestora, puede ser invertido en Proyectos productivos de apoyo, y estos, escúchanlo bien, para la micro y pequeña empresa.